Hola, hoy tenemos la suerte de contar aquí en el CIO con la presencia de Javier Barbero, gracias a la Cátedra Santander de Eficiencia y Productividad. Javier Barbero es doctor en Economía y máster en Economía Internacional por la Universidad Autónoma de Madrid. Y hoy nos trae una charla sobre una temática que conoce bien, eh, Economía Geográfica, que eh, de hecho formó parte de su tesis doctoral. Así que, adelante Javier, gracias. Muchas gracias. ...así como a la Cátedra Santander en Eficiencia de Productividad... ...y al Centro de Investigación y Audio Operativa por sí, sí. permitirme estar aquí. Pues como ha dicho Juan, lo que voy a contar es... Eh, ...un trabajo que es parte de mi tesis doctoral... ...que va de acuerdo con una línea de investigación... ...que estamos llevando varios profesores de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo he titulado Economía Geográfica de Infraestructuras... ...Implicaciones para la aglomeración y cohesión de las regiones. Entonces, lo primero de todo... ...es empezar por explicar qué es la economía geográfica. La economía geográfica podemos pues decir que es el estudio de... Dónde tiene lugar la actividad económica y las fuerzas que lo explican ¿Vale? tradicionalmente se ha dicho que la economía tiene el objetivo de contestar tres preguntas que son qué producir cómo producir y para quién producir pues lo que hace la economía geográfica es añadir una nueva que es dónde producir dónde localizarse la economía geográfica tiene sus raíces en lo que se llama la teoría de localización en el ámbito de la economía espacial ¿Vale? El trabajo seminal con el que empieza todo es el trabajo del Estado Isolado de, de Bonzunen, que resumiéndolo, lo que considera es una ciudad aislada, rodeada de campo, y estudia cómo los diferentes cultivos se plantan, ya sea más cerca la ciudad o más lejos, según sea su productividad y según sea su coste de transporte, hacia el centro de la ciudad. Esto se extendía a diferentes áreas: una es la economía urbana de Alonso, que lleva la misma idea. ...a la ciudad, ¿vale? se basa principalmente en el modelo de ciudad americana... ...donde las empresas se sitúan en el centro de la ciudad... ...los trabajadores están colocados alrededor... ...y estudia cómo los trabajadores según su coste de transporte... ...de ir a trabajar al centro, se localizan a lo largo de la ciudad... ...y se estudia el precio de las viviendas, ya sea más caras... ...cuanto más cerca del centro, más, más baratas, cuanto más lejos del centro... ...otras áreas de la economía espacial es eh, la política espacial de precios... ...según dónde te localices, qué precio cobras otra parte es la aglomeración de la actividad económica que es la que nos vamos a centrar hoy que parte del trabajo de Marshall de la aglomeración de la actividad industrial luego hay otras áreas como la localización industrial de Weber las áreas de mercado, la central price theory pero ahí no vamos a entrar Entonces, la nueva economía geográfica, que es? la nueva economía geográfica vale, aparece en los años 90 con tres trabajos seminales de Paul Krugman que luego voy a mencionar brevemente la ¿Vale? economía geográfica desde esos trabajos ha, ha traído una gran atención por parte de los economistas ¿vale? especialmente tras la publicación del libro La economía espacial por tres autores que son Krugman, Fujita y Ben que es el libro principal de economía geográfica y hay dos hechos importantes que marcan la importancia de esta disciplina uno es la concesión a Paul Krugman del primer Nobel de economía por sus análisis de patrones de comercio y localización de la actividad económica y otro es el, la publicación del Informe de Desarrollo del Banco Mundial 2009 centrado precisamente en la economía geográfica entonces La economía geográfica se basa en un lema que se, ya, que se dice que es This is Stiglitz, icebergs, evolutions, the computer entonces, This is Stiglitz hace referencia a, a la arquitectura de modelado ¿vale? En la economía geográfica se consideran modelos en los que los consumidores tienen preferencia por la variedad no es como la economía tradicional, que únicamente consumen un producto homogéneo, idéntico, en este caso consideran que los consumidores les gusta consumir diferentes variedades de los productos, y por otro lado, consideran que por el lado de la oferta, las empresas son eh, monopol, monopolistas en su propia variedad, que es lo que se llama competencia eh, monopolística. Por otro lado, eh, los costes de transporte iceberg, ¿vale?, es un modelaje teórico que en lugar de tener que modelar un servicio de, de transporte entre regiones entre países, nos abstraemos de esos y consideramos lo que se llama iceberg, que si por ejemplo yo quiero llevar una unidad de mi producto de donde estoy yo al punto B, lo que tengo que hacer es fabricar por ejemplo 1,15 unidades de mi producto y esas 0,15 se pierden en el camino eso nos permite eh, evitar eh, tener que modelar un sector de transporte aparte, ¿vale?, la idea de esto de que parte de producto se pierde el camino, pues viene de la idea del modelo de bonzune que se contaba antes, de agricultura, supuestamente se plantaba lejos de la ciudad, los productos agrícolas que se plantaban, pues los transportaban mis caballos o mis camellos y parte se lo comían, ese era el coste de transporte, entonces viene de esa idea, por otro lado, la evolución hace referencia a que estos modelos tienen una trayectoria evolutiva hacia el equilibrio, ¿Vale? Luego explicaré cómo, en qué consiste esta teoría evolutiva. Y la computadora se referencia a que son modelos eh, complejos, no lineales, que no tienen una solución analítica y por tanto hay que resolverlos mediante simulaciones por computación. Entonces pues se sabe que eh, una mala localización geográfica te perjudica y una buena te beneficia. Entonces, ¿qué pasa si eres una región o un país que está mal localizado? Pues hay diferentes formas de luchar contra esa mala localización. La primera de ellas es las infraestructuras de transporte estoy mal localizado pero si construyo buenas carreteras, buenos puertos, buenos aeropuertos mejoro mi accesibilidad a otros mercados otra forma sería mediante el progreso tecnológico si en mi región, en mi país, eh, es muy puntero tecnológicamente voy a hacer que muchas empresas vengan a mi, a mi país, a mi región y otra forma sería con buenas instituciones si hago que en mi región eh, se defiendan mejor los derechos de propiedad, el estado de derecho más, hay más seguridad jurídica, voy a traer más empresas. Nosotros hoy nos vamos a centrar solo en las infraestructuras de transporte, la primera de ellas. Por lo tanto, el objetivo de esta línea de investigación es contribuir a la literatura de cómo las infraestructuras de transporte importan para la aglomeración de la actividad económica. Entonces, la metodología que vamos a utilizar es, vamos a recurrir a la teoría de redes, ¿vale? como, como extensión de la, la teoría matemática ello nos va a permitir hacer, modelar cómo es las infraestructuras de transporte en una economía con el objetivo de qué, de ver dónde se localiza actividad económica y cómo afecta esto a la distribución igual o desigual de la renta ¿Vale? para ello vamos a hacer eh, simulaciones mediante el software MATLAB de los modelos económicos y queremos obtener implicaciones de política económica de cómo deben dirigirse las políticas de, de infraestructuras para incrementar la cohesión entre las regiones lo que voy a presentar aquí brevemente son eh, dos trabajos que, como he dicho, son parte de mi tesis doctoral. El primero de ellos ¿vale? lo he titulado El modelo centro-periferia multiregional, el papel de la topología espacial. Y está escrito en colaboración con uno de mis directores de tesis, que es el profesor José Luis Sofío. Entonces, ¿la motivación cuál es? Principalmente, ¿vale? este es el mapa típico nocturno con las luces. que observamos aquí? Que la actividad económica está distribuida desigualmente. Pues aquí, Europa, mucha actividad. Estados Unidos, en la costa este y oeste, mucha actividad, pero observamos que hay muchas otras zonas del mundo que no hay actividad económica, apenas. ¿vale? Está, hay zonas muy concentradas, Europa, Estados Unidos, parte de Asia, pero otras zonas donde apenas hay actividad económica. ¿Vale? Entonces, hay principalmente dos fuerzas que afectan a la localización de la actividad económica. Una son lo que se llama las fuerzas de primera naturaleza, que son las fuerzas puramente geográficas, donde están localizado y qué accesibilidad tienes allí y luego están las fuerzas de segunda naturaleza que ya serían fuerzas económicas, tales como estructura de mercado, reglas de precios así, entonces el objetivo que queremos es estudiar cómo afecta la localización ¿vale? a, la, a la configuración espacial de la actividad económica donde se localizan las empresas como comentaba antes, la economía geográfica empieza con el modelo de Krugman este es un modelo muy simple, en el que simplemente considera que hay dos regiones unidas por una carretera Entonces, lo que obtiene es que hay dos equilibrios él dice, si los costes de transporte son muy altos, es muy caro llevar productos la actividad económica se va a dividir equitativamente entre esas dos regiones la mitad de las empresas están en una región y la otra mitad en otra pero si los costes de transporte son muy bajos como es muy barato llevar productos de un sitio a otro toda la actividad económica se concentra en una región lo que se llama el core, y la otra región queda vacía de actividad económica del sector industrial, que es lo que se llama la periferia hay otros modelos de economía geográfica que llegan a conclusiones similares se ha hecho algún intento de llevar este modelo a las últimas regiones el más famoso es el modelo de la RESTEC ECONOMY, que considera un círculo en que las regiones están en el borde de la circunferencia y lo que obtiene prácticamente es que la economía se localiza en los extremos del círculo ¿vale? hay otros trabajos con tres regiones ¿Vale? lo que vamos a hacer nosotros es considerar cuatro regiones con esta metodología de modelaje de DC Studio krugman que comenté antes y los costes de transporte entre las regiones vamos a considerar que es que hay un coste de transporte unitario y este va a estar elevado a la distancia que haya entre las regiones ¿cuál va a ser la dinámica del modelo? la dinámica es que los trabajadores van a buscar el mayor salario real por tanto se van a mover a la región donde les paguen más ¿vale? salario real, teniendo en cuenta cuál es el índice de precios de esa región entonces pues vamos a considerar eh, dos topologías espaciales entonces eh, este modelo vale tiene todas sus axiomas económicos sus... pero lo importante es que nos lleva a un sistema de tres ecuaciones vale. este modelo nos lleva a un equilibrio general entonces ¿cuáles son las ecuaciones? ecuación de renta que depende de lambda, que es el parámetro de la actividad económica que hay en esa región luego tenemos la ecuación de precios que depende de lo que cuál es el índice de precios de la región, que depende de lo que esa región produce más el coste de importar otras variedades de otros productos de otras regiones y por último la ecuación de salarios que tiene que ver con lo que se produce en, en mi región y el índice de precios Entonces, a partir de estas tres ecuaciones se puede resolver el modelo ¿vale? y calculamos cuál sería la renta, índice de precios y salario de cada región y con esto ya calculamos el salario real, el salario real es simplemente el salario nominal deflactado por el índice de precios Entonces, Lo que vamos a centrar es en el salario real, que es lo que lleva a la dinámica de los trabajadores de hecho, Vamos a considerar dos topologías La primera sería lo que llamamos el espacio homogéneo, que es el cuadrado que aquí ninguna región tiene ninguna ventaja locacional Tú haces toda, el coste de transporte de una región a todas las demás es el mismo y la otra situación sería el espacio más heterogéneo ¿vale? que es la estrella donde hay una región que es la mejor situada cuyo coste de transporte al resto de regiones es el más barato y luego hay tres regiones periféricas donde es más caro llevar al resto de regiones Ahí, perdona. ahí en el cuadrado, si tú te quieres ir de un vértice al opuesto, tienes que hacer mucha distancia, ¿no? Claro, tienes que pasar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Efectivamente. Sí, es el doble que si pasas ahí. sí entonces, efectivamente, entonces lo que vamos a hacer eh, para precisamente abstraernos de cuál sea el tamaño total de la economía, lo que hacemos es meter estas topologías en un círculo de radio 1. Por tanto, de la estrella a los extremos la distancia es el radio 1 y en el cuadrado, claro, tenemos que de aquí a aquí la distancia es 1,41 de aquí a aquí, como hay que pasar por aquí y por aquí, es el doble, 2,82 efectivamente entonces vamos a considerar estas dos topologías con sus matrices de coste de transporte entonces, para tener una idea de, de la accesibilidad de cada región Vamos a utilizar índice de centralidad. En concreto, lo vamos a utilizar en el closeness Centrality. Closeness Centrality básicamente es el denominador, es cuál es el coste de transporte, desde mi la suma de coste de transporte desde mi región al resto de regiones que existen en la economía. Y el denominador es el coste de transporte, este coste de transporte para la región que tiene el menor valor. Por tanto, así acotamos el índice 1. ¿vale? En el caso de la estrella la centralidad, la región central tendrá un close centrality de 1 y las periféricas menor a 1, más pequeño en espacio homogéneo, como el coste de transporte es igual en todas todas tienen un índice de centralidad de 1 no hay diferencias en, respecto a la centralidad ya, y luego también eh, podemos calcular un índice de centralidad para toda la red que es lo que se llama el network centrality que en el caso de la estrella sería de 1, en el caso del cuadrado sería de 0 Entonces lo que hacemos es, vamos a empezar por el cuadrado vale, aquí lo hemos rotado Entonces vamos a imaginar que toda la actividad empieza en la región 1, en esta esquina todas las empresas están aquí coste de transporte de 1, es, es gratis transportar productos en este caso tenemos aquí que los salarios reales para un coste de transporte de 1, gratis son iguales pero qué pasa si empezamos a aumentar el coste de transporte aquí tenemos la línea roja sería el salario real de la región 3 según aumenta el coste de transporte y la línea azul es el salario real de las regiones 2 y 4 según aumenta el coste de transporte si aumenta el coste de transporte el salario real en estas regiones empieza a bajar pero hay un punto en el que empieza a subir ¿qué pasa aquí? en este punto el salario real de la región 3 igual al de la 1 y si el coste de transporte sube el salario real de la región 3 es mayor hemos dicho que los trabajadores su dinámica es que se van a la región donde tiene un salido más alto. Entonces, si el coste de transporte aumenta más allá de este valor, que en nuestra simulación lo encontramos en 1.39, ¿qué van a hacer? Trabajadores se van a mover de la 1 a la 3. ¿Cuántos? Pues la mitad. ¿Vale? La simulación dice que la mitad. Por tanto, pasamos al siguiente paso, en el que ahora la mitad de los trabajadores están en la región 1 y la otra mitad están en la región opuesta, en la 3. Continuamos aumentando el coste de transporte. ¿Qué pasa? Ahora tenemos aquí el salario real en negro de regiones 1 y 3, en rojo de las regiones 4 y 2. También llega un punto en el que el coste de transporte, aunque aumenta mucho, en este caso encontramos que en 1,72, a partir de este nivel, el salario real de las regiones 2 y 4 es igual o supera al de las 1 y 3. ¿Qué pasa? Los trabajadores se van a ir de estas dos regiones a las otras. Y al final, ¿en qué acabamos? Que para costes de transporte muy altos, acabamos en lo que es se domina tierra plana, que es una situación en, en la que todas las regiones tienen el mismo nivel de actividad económica, hay cohesión total de todas las regiones. En todas, la renta es el mismo, el nivel de vida es el mismo. ¿Qué pasa ahora si consideramos la estrella? En la estrella empezamos con el centro, teniendo toda la actividad económica. Aquí dibujamos el ser real para el centro y para las regiones periféricas. Aquí encontramos también un valor de coste de transporte que ahora se sitúa en 2,58, es mucho mayor que en el caso homogéneo. Entonces, si el coste de transporte es mayor aquí, las empresas, los trabajadores, se van a ir del centro a las periferias. Pero en este caso, para ver cuál va a la situación final, tenemos que volver a la ecuación de salario real. El salario real, lo hemos dicho, es el salario nominal multiplicado por el índice de precios de refractado. Vale, sabemos por una propiedad que ya se demostró por estos modelos que si todas las regiones tienen el mismo nivel de actividad económica es decir, en el caso de tierra plana el cerebro nominal en todas las regiones tiene que ser el mismo entonces, si el cerebro, para una tierra plana si el cerebro nominal es el mismo la única forma de que el cerebro real sea igual sería que el índice de precios fuese igual también en todas las regiones pero como el índice de precios depende del coste de transporte es posible que el índice de precios sea igual en todas las regiones si todas las regiones están igualmente localizadas su coste de transporte al resto es el mismo entonces, ¿qué pasa en nuestro caso? en nuestro caso, como tenemos la estrella una región mejor centralizada llegamos a la conclusión de que la tierra plana no puede existir precisamente porque hay regiones con ventajas locacionales gráficamente, vamos a mostrarlo, si simulásemos la situación de tierra plana en que todas las regiones tienen la misma actividad económica, dibujásemos el salario, veríamos que el salario de la región 1, para todos los niveles, sea cual sea el coste de transporte, va a ser superior al, al, al salario real de las regiones periféricas. Por esto, esta situación no es en equilibrio, porque los trabajadores van a ir de la periferia al centro porque hay un salario mayor allí. Entonces, lo que hacemos es buscar cuál va a ser el equilibrio en este caso. Y aquí hemos acuñado un concepto que lo hemos llamado pseudo-tierra plana esto sería un equilibrio en el que condición 1, todas las regiones tienen actividad económica condición 2, el salario real se iguala entre todas las regiones condición 3, este equilibrio es estable y condición 4, cuarta, al menos una región tiene un nivel de actividad económica diferente del resto una tendrá un poquito más, otras un poquito menos lo que hacemos es buscar este equilibrio, vale, y en nuestra estrella nos da este resultado. Este, esta de tierra plana se mantiene durante, por un intervalo, hay un intervalo de equilibrios de actividad económica que es estable. En este caso, qué es que el centro siempre tiene una actividad económica mayor a un cuarto, mayor a 0,25, hasta un límite de 0,33, y los extremos siempre tienen menor a un cuarto, en este caso nos da entre 0,22 y 0,25 pseudo tierra plana, la situación más equitativa posible de mayor cohesión pero aún así, como es un espacio heterogéneo, el centro siempre tiene una mayor actividad económica, porque tiene esa ventaja locacional pero ahora nos podemos preguntar, vale, hemos visto eh, casos extremos cuadrado y estrella pero entre todos esos casos puede haber infinitas topologías diferentes pues lo que hacemos es precisamente hacer este mismo estudio para estas topologías intermedias y aquí lo que obtenemos es lo que se llama el, el sustain point, ¿vale? el sustain point es el punto a partir del cual la región que aglomera el nivel de transporte para el que la región que se divide y empieza a ir a las otras regiones ¿vale? en el caso del cuadrado teníamos que estar acerca, era cercano a 1,39 en el caso de la estrella era 2,58, pues aquí hemos calculado ese valor para infinidad de topologías intermedias y vemos que según sea cuanto mayor sea la centralidad de la red, es decir, cuanto más regiones haya con ventajas locacionales y otras peor localizadas, mayor va a ser este punto, ¿qué significa eso? que a mayor existencia de regiones con ventajas locacionales esas regiones van a traer actividad económica para costes de transporte mayores. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos los valores de la Tierra plana. En, para la centralidad de cero, que era el cuadrado, la Tierra plana existía, todas igual, pero según aumenta la centralidad, como vimos en la estrella, la región mejor posicionada va a tener más actividad económica y las peores posicionadas van a tener menos actividad económica, hasta llegar a la estrella, el caso de la estrella. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este primer trabajo? que es que la posición relativa de, la, de las regiones sociales importa y, por tanto, una región eh, mejor posicionada tiende a mantener actividad económica, económica para mayores costes de transporte ¿Cuáles son las implicaciones de política económica? que en la política de, principalmente centrada en política de transporte si nos ponemos a construir carreteras el objetivo de estas carreteras Siempre y cuando el objetivo de política de transporte sea mejorar la cohesión regional, debe ser hacer que las regiones que estén peor situadas pasen a estar mejor localizadas. Sí. Claramente sería intentar convertir lo que sería un espacio heterogéneo en menos homogéneo. Por ejemplo, pongo, podemos poner aquí, ¿cuál sería el cuadrado? Pues en el cuadrado podríamos pensar en un país como Alemania, que tiene diferentes ciudades grandes situadas más o menos bien conectadas la estrella, por ejemplo España, tenemos en el centro Madrid y diferentes periferias en los lados ¿en España qué pasa? en muchas carreteras están conectadas con, con el centro de Madrid tenemos las APs, las radiales si mejoramos esas carreteras aún más lo, lo que vamos a hacer es mejorar aún más la posición de Madrid para tener actividad económica pero si queremos en España que haya la actividad económica se reparta entre más regiones lo que tenemos que hacer es unir las regiones periféricas entre ellas para que estén mejor conectadas y las empresas también vayan allí entonces pues a partir de esto pasamos al segundo trabajo ¿vale? que le hemos eh, titulado localización industrial y salarios y lo que estudiamos aquí es el papel de la accesibilidad y tamaño de mercado en redes de transporte Para este trabajo lo he desarrollado con, con el profesor José Luis Sofío y con el profesor Christian Beren de la Universidad de Duque de Camón Real, en una estancia de investigación que estuve haciendo allí Entonces, el, el objetivo de este trabajo es desenmarañar el efecto de tamaño de mercado y accesibilidad sobre la localización de la actividad económica en un contexto en que hay muchos países asimétricos y el comercio es costoso ahora digamos que en el primer trabajo hemos visto lo que sería más a nivel de regiones dentro de un país ahora subimos el nivel y nos vamos a países ¿qué pasa entre países? Y vamos a considerar que hay un número de regiones superior a dos, modelo multiregional ahora vamos a considerar que los trabajos no se pueden mover los trabajadores no se pueden mover, ¿vale? Sería más en un contexto internacional donde la movilidad de trabajadores es más compleja. Entonces, cada país tiene su población, su número de trabajadores. Suponemos que, para extraernos de otras ventajas comparativas, que el trabajo es el único factor productivo, ¿vale? Para simplificar el modelo. Entonces, ¿qué hacen los consumidores? Los consumidores pueden consumir dos bienes. Uno que es un bien homogéneo, que el bien homogéneo es igual, de igual donde se produzca, que es el mismo bien, ¿vale? nuevamente se identifica bien homogéneo con agricultura, y que vamos a suponer, que no, para simplificar, que no cuesta llevarlo de, una, de un país a otro. Y lo otro bien que pueden consumir, que es el bien diferenciado, que ya sería un bien industrial, manufacturero, en el que de este bien de industria se producen muchas variedades. El consumidor tiene preferencia de variedad, por tanto quiere consumir diferentes variedades de este bien diferenciado. la tecnología vamos a suponer que es igual entre todas las empresas no hay diferencias tecnológicas, por tanto la empresa únicamente se diferencia depende de en qué país se localice luego de transporte igualmente que antes, iceberg y cuál es el comportamiento de las empresas el más sencillo y más real que es maximizar beneficios este es el primer modelo que vamos a considerar aquí Luego vamos a considerar otro modelo en el que quitamos este bien homogéneo que he dicho que es igual de igualdad de se produzca y que no cuesta transportarlo y lo que vamos a incluir es un modelo con dos sectores diferenciados ¿por qué hacemos esto? porque esto, pensamos que estos dos modelos pueden representar economías diferentes claro, el, tradicionalmente el bien homogéneo en la agricultura pues países que donde la agricultura todavía es importante pero también tiene un sector industrial y este modelo con dos sectores diferenciados pues sería más países modernos en los que no se produciendo ese homogéneo sino que se pueden especializar en diversas industrias. Cuando aquí vamos a estudiar más la especialización en una industria o en otra. ¿Vale? Tenemos este parámetro MUC que es el consumo en cada una de esas industrias. Entonces como este modelo es multiregional eh, no es posible obtener soluciones analíticas y por tanto lo que vamos a hacer es recurrir a simulaciones numéricas. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo que vamos a hacer es generar redes de transporte aleatorias. Entonces, vamos a generar eh, una red, una network, eh, que sea de, de árbol, ¿vale? Para asegurarnos que, que eso hay un camino mínimo entre dos nodos. Entonces, lo que hacemos es generamos una red aleatoria cuyo número de nodos también es aleatorio, en este caso va a ser entre 20 y 30 nodos ¿vale? considerar redes aleatorias entre 20 y 30 países Entonces lo, los nodos son los países y los enlaces son, digamos, carreteras después a esta red aleatoria que hemos generado le vamos a asignar una población a cada nodo, una población que también va a ser aleatoria y después, una vez que tenemos esta red, lo que vamos a hacer es resolver los dos modelos en calcular el equilibrio espacial, es decir, en qué nodos, en qué países se van a localizar las empresas y este ejercicio lo vamos a repetir para 100 redes aleatorias Entonces, aquí eh, lo primero importante es cómo generamos estas redes aleatorias lo que hacemos es, primero, eh, el número de nodos es aleatorio entre 20 y 30 pero empezamos con dos nodos y en cada iteración añadimos un nuevo nodo Entonces, Imaginemos, empezamos con dos nodos, añadimos el tercer nodo. Entonces, ¿este tercer nodo a qué nodo se conecta? ¿Al 1 o al 2? Pues aquí hay dos formas de decidirlo. Una forma es el random attachment, es que vale, me voy a conectar a cualquiera de ellos con probabilidad aleatoria: 50%, 50%, si dos. El cuarto nodo, como ya hay tres, se conecta a cualquiera de los tres previos, probabilidad un tercio. Igual. Otra forma es el preferencial attachment, que se basa en el algoritmo de Barabási y Albert, es que la probabilidad de que te conectes a un nodo es mayor cuanto más conexiones tiene ese nodo ¿esto por lo hacemos? porque esto se observa en realidad ¿Vale? por ejemplo en conexiones por carreteras, conexiones aéreas, tú haces un aeropuerto y hables caminos aéreos hacia los aeropuertos que están mejor conectados esa es la idea de preferencia attachment entonces simulamos redes aleatorias con estos dos algoritmos indicador de accesibilidad? utilizamos dos el de grip que es simplemente el, el número de enlaces que yo tengo, si yo estoy conectado por carretera con dos regiones, con dos países, pues mi degree es de dos, y el de centrality que es el, el mismo que he comentado en el paper anterior. Entonces, lo que hacemos ahora, es generamos estas 100 redes aleatorias, calculamos su equilibrio espacial, y lo que vamos a investigar ahora es cómo afecta el tamaño de mercado, que es aleatorio, con la localización que se ha generado aleatoriamente como hemos hecho eh, muchas simulaciones podemos obtener eh, resultados generales entonces lo que hacemos es hacemos regresiones de la variable dependiente es el número de empresas que hay en cada nodo y lo regresamos sobre la accesibilidad ya sea bien el closeness centrality o el degree el número de conexiones y sobre cita que es la variable de tamaño de mercado y hacemos esto en las columnas unidos para todas las regiones en las 3 y 4 solo para las de preferencia de Tasman, pues con el algoritmo de Parabas y Albert, y las 5 y 6 para las redes generales con igualdad de probabilidad de conexión. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Obtenemos que la centralidad, la accesibilidad es significativa. ¿vale? Esto es para el primer modelo, el que soy de un, un sector diferenciado, que nos dice pues que las regiones que están mejor localizadas atraen un mayor número de empresas. Asimismo, las regiones que tienen un mayor tamaño de mercado... También atrae más empresas. Tiene sentido es si más grande, puedes contratar más trabajadores, producir más. Y como está mejor localizado, es más barato vender al resto de regiones. Si ahora estudiamos el salario de estas regiones, también tenemos que el salario está positivamente relacionado con la accesibilidad. Las regiones con mayor accesibilidad, más centrales, mejor localizadas, tienen un salario mayor, se paga más. Igualmente con el tamaño. Si ahora vamos al modelo 2, el que consideramos que dos industrias, ¿vale? lo que vamos a hacer es cómo afecta al porcentaje de empresas de la primera industria, la accesibilidad y el tamaño del mercado. En este caso estamos estudiando cómo es la especialización, si te especializas en la industria 1 o en la industria 2. Aquí regresamos a la industria 1 y ¿qué obtenemos? Que la industria 1 no depende de la accesibilidad, es decir, que yo me especialice en un sector o en otro no depende de la accesibilidad. Pero si sí, depende del tamaño de mercado, y si sí, depende cuál sea el consumo en mi región de ese sector. Es decir, si mi re región consume más del sector 1, mi región se va a especializar más en producir el sector 1. Si mi región consume más del sector 2, mi región se va a especializar más en producir el sector 2. Ahora, si nos fijamos en el salario, aquí sí vemos que el salario de mi región sí que tiene que ver con la accesibilidad y con el tamaño de la población, pero no con la especialización es estoy mejor localizado, tengo un mayor salario y ahora, para validar el modelo, lo que hacemos es que aplicamos este modelo con datos de países de la Unión Europea y lo que vamos a hacer es comparar si la predicción de localización económica que nos da el modelo se corresponde con la observada pero, ¿cuáles son los inputs de este modelo? la población de cada país el gasto en cada una de las industrias, como industria 1 vamos a considerar eh, el total de la industria total de industria, y como sector 2 el sector servicios como coste de transporte, lo que vamos a estar es el coste de transporte por carretera en términos de tiempo ¿vale? eh, lo que hacemos es calculamos el centroide de cada país y calculamos cuánto tiempo se tarda de un país, por ejemplo, cuando tenemos que tratar de ir de España a Francia por carretera, del centro de España al centro de Francia, ese sería el coste de transporte entre España y Francia, lo calculamos en términos de tiempo, metemos los datos en el ARGIS, la red de carreteras y los centroides y nos da el coste de transporte. ¿Cuál es el UPU de este modelo? El UPU de este modelo es la localización de la actividad económica, qué porcentaje de, cada, de industria y de cada sector va a tener cada país y cuál va a ser el salario de cada país y lo que hacemos para validar este modelo es, hacemos test, ya sea de correlación de Pearson o de Spearman y el test de Kolmogorov-Smirnov para ver si la distribución de la actividad económica que predice el modelo se observa con el PIB sectorial. es decir, se observa con el PIB sectorial en la industria o el PIB sectorial en industria de servicios para el modelo 2 y qué obtenemos, correlaciones muy altas, el modelo predice muy bien la actividad económica de cada región sin embargo tenemos que para salarios la correlación no es tan alta incluso en, algunos, en este caso es significativo pero en estos casos no es significativo entonces parece que el modelo falla un poco a la hora de predecir salarios vale, esto puede irse a dos cosas primero que como salario estamos utilizando una aproximación que es el, el GDP el dividido entre el número de trabajadores es un salario aproximado Segundo que las diferencias en población son más pronunciadas que las diferencias en accesibilidad entre los países esto también puede estar condicionando un poco que el modelo predizca más los salarios esto lo hemos hecho para Europa, también hicimos un ejercicio de simular los datos con España utilizamos eh, datos de provincias, de las 47 provincias peninsulares ahí sí que utilizamos costes de transporte real, porque tenemos los datos y también nos salía que el modelo predice muy bien la, actividad, la localización en España entonces, ¿cuál es la conclusión principal de este trabajo? Primero es que, la, que el tamaño de mercado y la accesibilidad son cruciales para explicar el salario regional y, sin embargo, el, lo que sería la especialización viene explicada por cuál sea el consumo en esa región. Vale, y Esto va en, día, va en línea con la teoría de Ricardo, que es que si tú tienes una ventaja comparativa una ventaja comparativa que realmente es cuál es tu tamaño y cuál es tu accesibilidad, tengo te una ventaja compara, eh, perdón, una ventaja absoluta, se llama ventaja absoluta porque mi centralidad va a afectar a todas las industrias que hay en, en mi país. Y eso se traslada al precio de los factores, en este caso salarios. Y por el contrario, si tenemos eh, una ventaja comparativa como puede ser eh, la especial, el consumo de mi región en una industria, va a afectar a la especialización. Por tanto, a la pregunta de este trabajo, que es ¿afecta la accesibilidad y el tamaño de mercado a la industrialización y a los salarios? La respuesta es sí. Vale, al menos considerando un modelo con rendimientos crecientes, con nuestros crecientes, eh, accesibilidad de mercado eh, y coste de transporte en la industria, sí tenemos que la accesibilidad afecta a la organización industrial. Una de Las conclusiones generales de estos dos trabajos ¿Cuáles son? Primero, que la importancia relativa de las regiones importan para la localización de la actividad económica. Y segundo, que esta accesibilidad constituye una ventaja absoluta que afecta a todas las regiones que, que, estén, que estén en mi industria o en mi país. Vale, esto es principalmente los trabajos que, que, estamos de, que hemos desarrollado. Entonces, nuestra línea de investigación sí que por ahí realmente es, queremos lo que estamos haciendo es investigar cómo afecta la localización y cómo las políticas de infraestructura de transporte pueden afectar a la localización de la actividad económica, que las empresas se muevan y hacer que regiones que están menos favorecidas, pues atraigan actividad económica y por tanto se enriquezcan y muchas gracias, quedo atento a vuestras cualquier pregunta, un comentario Sí. Yo, yo quería que me recordases cómo se indexaban los precios reales. Los precios reales. Vale, el, el modelo, el, o sea, el, el índice de precios tiene de región. Yo, yo compro todas las variedades. Entonces, parte de las variedades las produzco yo. Entonces, el precio de esa variedad es el salario que se pagan los trabajadores. Pero otras variedades las compro de otras regiones. Entonces, el precio de esa variedad es el salario que en esa región pagan a sus trabajadores multiplicado por el coste de transporte que cuesta llevar esa variedad a mi región ¿no se tienen factores como el precio de la vivienda y cosas así? ¿Son... en este modelo no en este modelo no se tiene en cuenta ahora eh, sí que se están en es una literatura muy nueva, de hecho empezó hace como un año o dos que ya se están, lo que se está haciendo es en estos modelos dentro de la región se mete otro modelo de lo que he contado de economía urbana, se mete dentro de la región y así ya se, se está metiendo ese tipo de cosas que se consideran fricciones espaciales que hay, hay costes de transporte dentro de la ciudad y costes de transporte fuera, pero este modelo por ahora no, no lo considera Sí. sí, sí. La otra igual es una tontería. No, no, no. Eh, a veces puede suceder que tú eh, conectes dos ciudades, por ejemplo, una que está en desventaja, la conectas con una que, que está en, en ventaja económica, por ejemplo, que tiene mayor sí. actividad económica, y ello beneficie a la que tiene más actividad económica. Sí, efectivamente, efectivamente. Hemos hecho alguna prueba y efectivamente puede pasar, si tienes una, lección, una región que está mal localizada y además tiene pocas empresas, si tú la conectas con una buena, es que incluso puede pasar que las empresas de MIA se vayan a la buena, entonces aún pierda actividad económica. Efectivamente, eso puede pasar. Entiendo que en esos primeros trabajos de Krugman eh, ahí sí que calcularía Krugman equilibrios analíticos, ¿no? porque era un modelo simplificado dos regiones, unidad por una carretera tal, ¿o no? Sí, con dos regiones puedes calcular, eh, analíticamente puedes calcular, eh, no puedes calcular el coste de transporte a, cual, a partir de cual, si tú estás en una, se va a la otra pero sí puedes calcular el coste de transporte a partir de cual, si está dividido en dos, se centra en uno analíticamente, con dos regiones sí que puedes, con más ya es imposible Por eso habéis simulado, etc. Claro, pues hemos hecho todas las simulaciones ¿Y ¿Cuál serían los siguientes paso? Por ejemplo, meter temas de productividad en las regiones, diferentes productividades por región y que eso claro, generar más o menos... Efectivamente, el siguiente paso sería eh, meter eh, eh, lo que se eh, viene en línea con la teoría de nueva teoría, nueva, nueva teoría del comercio, que es meter heterogeneidad entre países, que básicamente es que cada país, cada región, tiene diferentes productividades, entonces, hay un trade-off entre, estoy peor localizado, pero... Si mejoro mi productividad, pues a lo mejor arreglo actividad económica. Ese sería un, el paso siguiente a, a, utilizar, a, a introducir heterogeneidad. Luego, también lo que he comentado de estos modelos que consideran que hay otro modelo en cada región, que es la ciudad. Eso también sería otro paso. Vale. Sí. Puede darse eh, eh, la situación de que en el modelo haya un tope. Por ejemplo, antes, ¿cuánto has puesto en el radial? El ejemplo de Madrid, que es verdad si lo conectas con la periferia quien sube en Madrid no la periferia ¿no? O, sí. si mejoran las conexiones sí. ¿podría valer un modelo en el que hubiera un tope en el que Madrid ya no pudiera mejorar más o esa conexión se estorbara con otras que pudiera ser que pusieran muchas conexiones con la periferia ¿eso tendría sentido? Sí, tiene mucho sentido y de hecho eh, una cosa que precisamente se llama los costes de congestión o sea, tú atrás mucha actividad económica pero al final tienes mucha congestión, que ya puedes decir, bueno, es que hay muchas empresas y al final en mi ciudad se montan unos atascos horribles, y la gente pierde mucho tiempo y eso supone una pérdida de productividad, si mis trabajadores pasan mucho tiempo eh, yendo a trabajar porque hay atascos, pues son más infelices, su calidad de vida disminuye, entonces a lo mejor puede hacer que se vayan a otras regiones, quizá cobre menos, pero mi calidad de vida aumenta. Otra cosa, mucha otra coste congestión, contaminación, mi región tiene un montón de industria, pero contamina un montón, realmente introduciendo costes de congestión se pone como un límite a la aglomeración y luego también eh, competencia ¿vale? tengo muchas empresas pero al final compiten entre ellas, entonces puede ser que otras se vayan a otros sitios para disminuir esa competencia finalmente todo eso se puede introducir en el modelo y es bastante interesante o sea que, que en España está además que justifica un corredor mediterráneo etcétera, ¿no? sí, efectivamente, la AP7 que va uniendo a la costa, en teoría eso debería atraer a Actividad económica de las regiones. No, en pues, ¿sí? mi ya se está viendo, ¿no? Que es decir, nivel de contaminación, atascos, ¿tú? Sí, ahí se no, ve bastante, ¿no? <risa> ahí se ve bastante, o sea, realmente es difícil que Maggie gane, que gane te más. más. Todavía es una actividad económica, pues se un máximo, pero que están llegando, ¿no? <risa> sí, bastante, la verdad, sí. <risa> gracias. ¿Alguna pregunta más? Por pues nada, no, muchísimas gracias. No, muchas pues. gracias.